Yeah, Lannis. mi carta de amor dice: Todo va para ti, mi amor. La dedico, mira. Mucho te dice saber quién soy, tan solo con verme. Yo llevo toda una vida intentando conocerme Si me necesitas voy, tan solo quiero tenerte Hasta el día de hoy, no sé cómo tengo esa suerte Yo a mi novia le deseo contemplar que le construyan un templo Por ser capaz de aguantar el monstruo que llevo aquí dentro Supe que era la indicada en el primer encuentro Supe que era el destino correcto, siniestro, activo, perfecto me sigues amando a pesar de ser imperfecto Mi piel se eriza cuando acercas esa boca Y mira ahora como eres mi loca Será libre, original, creativa y astuta La conexión de estos dos no puede borrarse Incluso si llegasen a odiarse Hablando contigo hasta la hora de acostarse pero soñamos abrazados, así que imaginase Un beso tuyo me convertiría en el hombre más feliz Quiero formar una familia juntos De verdad yo no sé qué haría sin ti Recuerdo que pasábamos momentos duros Cuando te acercaste a mí, algo empezó a recorrer mi interior aunque creía que no existía Me llené de un sentimiento llamado amor A veces dudas del amor de este hombre Pero como no voy a quererte yo Si cada uno de mis pensamientos Llevan escrito tu nombre Muchos dicen saber quién soy Tan solo con verme yo Llevo toda una vida intentando conocerme Si me necesitas voy tan solo quiero tenerte hasta el día de hoy no sé cómo tengo esa suerte Ya a mi novia le deseo contemplar que le construyen un templo Por ser capaz de aguantar el monstruo que llevo adentro Supe que era la indicada en el primer encuentro Supe que era el destino correcto, siniestro, activo, perfecto No se puede comparar tu belleza con la de una flor Porque sin duda las rosas se sentirían celosas en tus ojos hermosos siento mariposas amor no te olvides de que eres poderosa en el paraíso de tus ojos me pierdo porque estoy perdido en la paz de tus labios me encuentro porque estoy contigo en el universo de tu alma vivo con mis sentidos cuando no esté contigo ya no siento esos latidos si cruzas mis sentimientos, si anudas mis anhelos, si habitas en mis sueños, si resides en mis deseos, si sabes que te amo y sin saber cómo sentir ese paseo, eres perfecta tal como te veo. Entre el amor, entre nosotros es algo difícil de olvidar. Te lo prometo corazón que jamás se va a acabar. De ahora en adelante eso será mi misión. Conseguir que tú me ames a que acabe esta canción